hoy os voy a llevar de viaje conmigo he estado por unos asuntos en Madrid y he decidido, bueno, ya que estamos aquí por qué no enseñaros a uno de los cerditos que viven aquí entonces hoy vamos a conocer eh, a Alejandro y a su cerdita Pipa que vive en Alcobendas y ahora estoy yendo para allá y la verdad es que estoy muy emocionada porque aunque yo tenga un cerdo en casa, yo nunca he visto otro cerdo en, en persona, vaya o sea, he visto gente que tiene cerdos gente que me ha enseñado fotos de sus cerdos pero nunca he visto en persona un cerdo y me hace muchísima ilusión Hola, Pues ya estamos aquí Ahora vamos a conocer a Pipa ¡Hola! ¡Hola! Mamá. ¿Qué tal? Sí tú eres Alejandro Esta es Pipa bueno Alejandro, hablando de tu cerdo, ¿cuánto tiempo tiene? Pues tiene un año y medio, bueno llega al año y medio y... Un año y medio, o sea fijaros lo pequeñita que es Un año y medio, ¿eh? es de los cerdos más pequeñitos que he visto Bueno, estuvimos pensando... Bueno, a mí me encantan los animales, entonces estuvimos eh, mucho tiempo pensando en aceptar un perrito, tener un perrito, pero resulta que mi pareja pues tiene muchos problemas de alergia, entonces estuvimos hablando con bastantes veterinarios y nos recomendaron que, bueno, que había unos animalitos, pues, unos cerdos vietnamitas... ¿Os lo recomendaron? Sí, que bueno, que no, no, tiene, no se producen alergia porque no tenían sudoríparas porque no sé qué. Porque, bueno Al final pues estuvimos empezando a mirar por internet, nos informamos en un montón de páginas y bueno también es verdad que hay, bueno, hay muchos sitios, hay páginas que, que bueno, te ofrecen mucha información y al final hasta que tú no vas a un sitio y los ves y te das cuenta de cómo son y cómo viven y todo eso pues entonces, nada, lo que pasó con Pipa fue es que fuimos a un centro de eh, pues, donde tienen animales para estudios, para investigaciones, donde tienen también animales de, eh, para cuidarles, una cocida y tal. Y, y ahí pues la vimos y de primer pues, sacó un flechazo total, o sea, ya la vimos y dijimos ¿Y ya que estaba ahí para un experimento? Nosotros... ¿O porque la habían abandonado? Porque... Eh, a nosotros el sitio que bueno, se llama Centro de Investigación Animal o Centro de Estudios de Animales NAP, está en Navas del Rey, creo que se llama así, Navas del Rey eh, pues nos lo recomendó una amiga nuestra que es veterinaria y, y nos dijo que, bueno, que había un montón de cerditos, que muchos de ellos los utilizan también para medicina sí para facultades de veterinaria de medicina y, y bueno, pues nos dijo que si queríamos adoptar uno pues que sería genial porque la mayoría de esos cerditos pues al final o acaban dedicados a la investigación y al final pues no acaban bien, ver, no los entendemos cómo o bueno o acaban pues pues ahí que no es que Mal, evidentemente, porque es un, es un sitio donde los cuidan fenomenal y, y donde están genial, pero bueno, yo creo que a los animales se les no, claro. claro que sí. Y es que hay que decir que la raza Minipig eh, en realidad se creó para eso, para el uso científico, porque como eran animales más manejables, los cerdos tienen una, una piel y unos órganos internos muy parecidos a los de los humanos, entonces los usaban para experimentar para medicamentos, para cremas, para todo, entonces eso hace que haya cerdos muy pequeñitos exactamente que se encuentran en laboratorios y que no estén familias ahora. ¿Y Alejandro tienes algún otro animal? ¿Cómo se porta? ¿Cómo reacciona con los demás animales? Tengo dos conejos enano. Y bueno, con ellos la verdad es que muy bien. Al principio, antes de tener a, a Belia, que es, es el conejito que tenemos, bueno, se llama igual que la raza, que es un conéxico. de las orejas caídas, sí? no? Pues el primer día se lo tomó bastante mal, pipa. porque creo que que se puso celosa y bueno, o sea, reaccionó en plan super enfadada e incluso se hizo pis, cosa que no hace nunca en casa, pero luego genial. O sea, de hecho, duermen, duermen juntos. Eh, sí, cuando, cuando se ven, pues se. O sea, encanta se estar juntos, se, se emocionan, empiezan a jugar y luego con el otro igual. O sea, con los, con los animalitos pequeños se llevan muy bien. No, con los animales de mayor tamaño la cosa sí, cambia. los perros en el parque cuando se los encuentra? Bueno, con los perros pequeños la, la gran mayoría de veces muy bien. Lo que pasa es que con los perros grandes eh, tuvo cuando era pequeñita un ataque bastante heavy. Bastante fuerte, y bueno, desde ese momento, pues con los perros grandes se pone un poco a la defensiva. ¿Pero ¿Eso que le atacó un perro o Sí, un perro? no, no, no, le atacó un perro a ella que iba suelto por el parque y, y nada, pues eh, le hizo ralguños, por suerte no le hizo nada más. Ella tampoco tiene miedo, ¿eh? <risa> es que le mata, más uy. uy no, pues se defiende. Esto es lo que pasa. Ah, Nunca la... llega a morder, pero. Pero eso, antes de que le atacara el primer perro, nunca lo hacía. Y ahora ya, pues como que ya se defiende. Y con los niños así, ¿sabes? nunca se ha hecho a ¿Si y comía comida... Por ejemplo, no. en Maya se acercan niños con comida, así que... Cuando se mezcla un poco la comida, la gente se vuelve un poco loca y empieza ya a confundir sí. todo y a atacar. Yo sí, caso. con niños en el, en el parque, muy bien. Eh, cuando, por ejemplo, un niño lleva comida o lleva un bocadillo lo que sea, pues ella se acerca a él con la intención de quitárselo, pero nunca se pone agresiva fuera de casa. Pero es distinto cuando estamos en casa, que por ejemplo unos amigos que, bueno, que tienen una niña pequeña, la primera vez que la vio Pipa, evidentemente la niña pues llegó a casa y vio al animal y tal y pues, se alucinó, encima, se le echó encima y se fue a, su a la cama de Pipa. Y en ese momento pues Pipa sí que reaccionó un poco mal e incluso como que le hizo un amago de morder. No llegó a morderle, pero claro, la niña pues empezó a llorar, se asustó y tal. Y solo nos ha pasado esa vez con, con, con esta niña, pero, pero bueno. A ver, puede ser que. puede ser algún, alguna cosa puntual. Hay que corregir siempre esas actitudes, pero tampoco es peligrosa en realidad. No, no son peligrosas, además son unos animales. Y tiene una boquita muy pequeñita, además, Pipa. <risa> es que Pipa es, es como muy compacta. O sea, tiene, sí, sí. tiene el hocico muy pequeño, es muy pequeñita. Así como Maya es más larga, que ya la he visto en los vídeos que es bastante larga, no es alta, pero es larga. Ella es muy compacta y muy pequeñita, así. sí. Hablamos del carácter de, de Pipa, ¿cómo es Pipa en casa? Pues es muy buena. Eh, pipa es, es un animal, la verdad es que es... Vamos, no es porque sea mi cerdita, pero, <risa> <risa> pero es un animal súper bueno. ¿Obediente? Eh, es obediente cuando quiere, o sea, el problema de Pipa es que es muy lista. Entonces ella sabe con quién tiene que ser obediente y con quién. Conmigo es obediente a veces, porque sabe que, que estoy todo el día dándole mimos y, y sabe que, que cedo, vamos. Que me tiene dominadísimo. ¿Y con tu pareja le respeta más y eso? Eh, no? Sí, con él sí. sí, sí siempre sí, hay sí. una figura en la casa, como con los perros, más dominante. Pa Uy, pipa, ahora se ahora está, se está comiendo, comiendo un Uy, la... qué te enfadas. Pues eso, siempre en casa, siempre hay una figura un poquito más dominante que le tiene más respeto a los, los sí. perros, pues porque les preocupa más normas o lo que sea. No, y porque sí. tiene más carácter. Bueno. Es que... Yo creo que, que los animales se dan cuenta también de, de quién tiene de quién suele ser mucho más permisivo y quién no, sí, y pipa lo sabe perfectamente, pero en general es un animal que se porta muy bien. El problema es que es muy lista y bueno pues un ejemplo de ello es que les hemos tenido que poner a las puertas cierres de seguridad porque sabe perfectamente abrirlas, sabe sacar cualquier cosa y más de una vez hemos llevaba cocina? a casa... Oye, sí, de la más de una vez hemos llegado a casa y estaba la basura revuelta o... no sé, pues comida o cosas así. Yo la verdad es que desde que tenemos a Pipa he aprendido muchísimo, he aprendido a querer mucho más a los animales y, y, y la verdad es que son, son mascotas increíbles, no son fáciles de cuidar. Es que un cerdo no es para todo el mundo, eso hay que decirlo también porque no es tan sí. fácil como tener un gato o un perro que son mucho más obedientes y están mucho más acostumbrados al trato humano. Los cerdos hay que tener mano para los Sí, cerdos. Sí, hay que tener mano y sobre todo mucha paciencia. Y cuando la gente te ve con por la calle, ¿qué te dicen? Bueno, porque a mí me dicen de todo. Sí, sí, no. Y a mí... O sea, yo creo que voy a hacerme una batería de respuestas y ponérmela aquí cada vez que salgo a la calle, porque además siempre son las mismas preguntas. Y crece mucho, crece mucho más, que come, eh, um, o sea, ¿por qué tenemos un cerdo en lugar de un perro? O sea, cosas así, pero sobre todo lo de si crece mucho más. Eso a la gente... Le impacta, le impacta sobre todo imaginarse que un animal como un cerdo lo podamos tener en casa y, y que crezca mucho más. Claro, la gente está acostumbrada a que los cerdos estén en granjas y, y grandísimos y, y bueno. Y... ¿No lo confunde con un jabalí, a ser negro sí, y tal? Eso sí, ¿verdad? también, muchísimo. La gente no está acostumbrada a ver cerdos sí, sí. que no son rosas, entonces lo confunde con jabalí. Fijaros que los jabalíes son muy diferentes de esos cerdos, por sean negros, son, tienen una forma, un pelaje, todo muy distinto. Y yo, sinceramente, la, la gente llega a ser mal educada conmigo y contigo también me has comentado, ¿no? Sí, sí, o sea, ahí comentan, o sea, la gran mayoría de gente hay que decir que no, ¿vale? O sea, ahí, o sea la mayoría de, de gente, además, en cuanto ve a Pipa, sonríen, les encanta, los niños, además, eh, bueno, o sea, alucinan con Pipa. Pero luego hay, hay, hay personas que, que sí que son mal educadas, incluso llegan a decir que cuando nos vamos a comer al cerdo, o... Sí. <risa> O, o incluso nos han llegado a llamar frikis. Que bueno, o sea, te quedas. La suerte es que nosotros eh, siempre partimos de la base de que hay que ser educados y de que hay que mantener la educación en cualquier momento. Pero claro, hay veces que te dan ganas de mandar a freír espárragos, por no decir otra cosa, a quien te dice eso o bueno, o sea, te imaginas el comentario de frikis. Sí, yo también ignoro muchas veces a la gente, a esa gente joven que se acerca y dice ala, qué es eso, ese es gigante, lo tienes en una finca. Yo simplemente ya paso del tema y bueno, cuando se acerca las navidades, sí, sí, todo el mundo, oye, yeah. Maya ya está lista para comer, ya la tienes a punto este año, sí, te la vas sí, sí. a comer. Pero ¿Por qué estoy paseando una mascota que luego me voy a comer? Yeah. No tiene ningún sentido. No, y hay mucho desconocimiento también. Mucho, mucho. también, vamos, pasa como, como en todo en la vida, o sea, depende de, pues eso, de, del nivel cultural de cada persona, de la educación... O sea, es que... Pero desde Eso aquí hacemos un llamado sí, a que favor. la gente sea educada, que da igual lo que encontréis, los animales que cotes por la calle, hay que ser respetuosos, porque un animal es un animal y da igual lo que lo que, pase, que no sea un perro, que no sea una no, mascota no. normal, pero respeto, y podéis acercaros y hablar y preguntar, pero siempre desde respeto, ¿no? Sí, Totalmente, sí, no y además, que bueno, o sea que es verdad que los cerditos vietnamitas son una minoría, pero yo estoy convencido de que con el paso de los años cada vez va a haber más, porque de ¿Tú hecho... le llamas cerdito vietnamita? Sí. Es un mini-pir tu cerdo. Ya, yeah, es que no tienes... Cerdo vietnamita. No, ya, ya lo sé. Le llamo cerdo vietnamita por es mal dicho, pero. No sé, la verdad es que nos lo, nos lo dijeron así desde el primer momento, pero es verdad, y sobre todo gracias a ti desde que vi el vídeo, <risa> que, que es verdad que no es un cerdo vietnamita porque los cerdos vietnamitas son mucho más grandes. ¿no? Lo que pasa es que es descendiente de un cerdo vietnamita sí. por ser negro, pero es mucho más pequeño. Sí. Es más, es, o sea, no, no tiene comparación. Además, sí que tiene el morrico súper arrugadico de cerdo vietnamita, sí. pero es un mini-pip claramente. Tu cerdo, sí, de hecho, cuando vimos a sus padres, eh, es que eran muy pequeños en comparación con el resto de, de cerdos que había. Eran bastante pequeños, entonces es verdad que supongo que habrán hecho ahí una mezcla. La cosa cosas es que en los laboratorios que hacen es cambiarlos genéticamente para que sean cada vez más pequeños. Entonces si tienen padres ya que han nacido en el laboratorio, este ahora sido aún más pequeño porque sí, por cosas genéticas han cambiado. Y luego sobre todo, eh, en... o sea, quiero hacer desde aquí <risa> un llamamiento porque o sea, hay mucha gente que eh, en los parques, eh, evidentemente el parque es un sitio donde ir, donde pasear, donde llevar a tus animales, pero hay mucha gente con perro, que tienen perros de grandes dimensiones, incluso perros con caracteres un poco salvajes o incluso de, de, caza, de caza, que van sin correa. Entonces, bueno, nosotros con Pipa tuvimos un problema al principio que pudo haberse convertido en algo mayor porque el perro le atacó y le hizo rasguños por todo el cuerpo y bueno, tuvimos la suerte de, de poderla coger y al final no pasó nada pero es muy importante que sobre todo con los perros de gran tamaño los parques cada vez y poco a poco se están llenando de animales exóticos por así decirlo, tipo cerdos, tipo eh, conejos entonces bueno que la gente poco a poco de alguna forma se vaya concienciando de que hay que tener a los animales grandes pues bajo control Yo por ejemplo tengo un sitio especial para Maya en casa, tengo un cuarto porque si no me destrozaría toda la casa cuando me voy ¿Tú dónde la tienes? Pues nosotros, a ver también no, no es que tengamos un sitio especial, lo que pasa es que hemos acondicionado un poco eh, la cocina y una terraza interior que tenemos uh -huh. que esos son los dos sitios donde Pipa hace su, su vida, por Porque así tú vives en piso, ¿verdad? Yo vivo en piso, sí. Entonces en la cocina ella tiene su, su camita y luego en la terraza exterior, eh, que es más pequeñita, pues ahí es donde tiene eh, o sea, la comida, el agua y un poco más apartado tiene un arenero, pero que vamos, Casi ni lo utiliza, porque Pipa es de las que está esperando a sacarla a la calle para hacer Se aguanta cosas, muchísimo, muchísimo, es increíble. Sí, sí, sí. O sea, pueden llegar a... A lo mejor yo puedo salir de casa a las 10 de la mañana y hasta las 8 o 9 de la noche no vuelvo y el arenero, vamos, no, no, no ha hecho nada. Son animales muy limpios, parece que son sí. muy sucios, la gente se cree, pero es que eh, nunca, nunca mean en casi Si lo tienes bien educados, nunca, nunca se les escapa nada, se aguantan hasta la hora de pasear, porque a les gusta mucho más mear fuera que sí. mear en su arenero. Sí, o sea, son... Necesitan salir fuera y o sea, son incapaces de, de hacer pis donde comen porque les da un asco que sí. se mueren, aunque se llamen cerdos, claro. ¿Y qué le das de comer de normal? Pues eh, sobre todo la alimentación se basa en fruta y en verdura. Es más verdura que fruta porque la fruta es, es bastante calórica, pero bueno, también lo necesitan y a diario también comen fruta, lo que pasa que en menos, en menos cantidad. Y pienso también, un pienso especial para cerdo vietnamita que, que bueno, no es muy fácil de conseguir, pero nosotros hemos localizado un sitio que, que o sea, está especializado en animales y tienen piensos de todo tipo uh -huh. y sí que lo venden, lo que pasa es que el pienso es muy calórico, entonces claro. son animales que tienden muchísimo a engordar y hay que tener mucho cuidado porque si basas tu alimentación de tu cerdito vietnamita, de tu mini pig en pienso, pues eh, te, o sea, puede engordar mucho, sí. partiendo ya de la base de que, de que engordan vamos casi casi por respirar. Bueno, pues hemos conocido a Alejandro y a Pipa, me ha encantado esta experiencia, Pipa es súper bonita, es bastante pequeña, no me la esperaba tan pequeña, la verdad, porque tiene un año y medio, nos ha dicho Alejandro, pero es que es verdad que dentro de la gama de los mini pigs hay pequeños, hay grandes, hay de todo, y esta proceder de un laboratorio es verdad que es más pequeñita, eh, de, y me ha parecido súper bien que hiciese una buena labor de adoptar a un animal que necesitaba un hogar, ¿no? porque estaba ahí en un laboratorio, y me ha parecido muy bonito de su parte, y por otra parte, es, me ha gustado mucho poder hablar con una persona que me entendiese, que compartiese opiniones conmigo, que supiese de cerdos, que no hay mucha gente así, y la verdad es que quiero repetir la experiencia pronto, y quiero hacer un poquito más esto en el canal, enseñar los animales de los demás, y no solo el mío, porque así aprendemos todos, yo también aprendo mucho de los de los demás, y vosotros veis también otras realidades, y nada, pues este es el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado, a mí me ha encantado. Pues podéis suscribiros en el botóncito de la esquina, el cerdito, o en el botón rojo de abajo y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete!